Hola, hola, buenas a todos, aquí se me va contando un día más en la taberna y hoy volvemos con Total War. Troya en esta este de Mizos, nuestra campaña con Micenas, estamos ya a punto, a punto, a punto de saltar el Egeo Vamos a ir a Esciros, a ver si con este ejército podemos al menos, si no, asediar, apoyar aquí en el asedio Tenemos aquí a nuestra sacerdotisa ya haciendo un poquito de daño Pero bueno, están, están bastante tocados dentro lo que parece Uf, bueno, este ejército es bastante fuerte Bueno, veremos si nos pueden ayudar No tardaremos en acudir La cosa está en... ¿Dónde? A ver, ¿dónde estamos? Tenemos aquí el ejército de Agamenón, Que está un poquito, un poquito tocado Vale, que no podemos hacer nada porque estamos aquí asediando. Aparte, tenemos aquí este otro ejército de EPO asediando aquí, ¿vale? Sí, a este nos quedaba un turno ya para empezar a hacerle daño a esa guarnición. A nivel, o a, sí, a nivel de construcción tampoco teníamos mucho porque los ejércitos que venían por aquí de Azis los habíamos derrotado. Así que no supone eso ningún problema y luego ya por último qué más nos queda nada o sea de este turno o sea lo tenemos tal que así construcción una serie disponible ah bueno vale ok vamos a construir por protocolo pero ya está vale y saltamos turno vale vale vale vale a ver qué nos trae la simulación a ver rapidito no nos enseñes cosas mundanas. Queremos ahí la chicha. Danos, danos ya el, el turno que necesitamos. Que si no va a estar esto feo, feo, feo. Un poquito más de luz por aquí. Un poquito más de luz por aquí. Ya, mejor. Que como normal grabamos de, de día y a las de noche. no pues noto que me falta luz. Pero bueno, estaremos aquí un poquito en las sombras. No pasa nada. Al fin y al cabo, sí, también se ganan las guerras, ¿no? ¡Uh! Vale. Buah, o sea, nuestro carro tiene que pasar por encima de esto, la verdad. Vale, me lo quedo. Libramos batalla. Sí, vamos a por ellos. Estamos descuidando a los dioses un poco. Y a lo mejor eso es un problema de cara al futuro. O sea, hay que continuar ahí con, con Ares. Bueno, el problema es que... Te piden comida, pero... Oh, vale, a ver, este es el eje. Vale, ha salido uno de los ejércitos a por nosotros. Creo que este es el que veíamos, de hecho. Si conseguimos tumbarlos sin necesidad de tener muchas bajas, podemos travertir un bastión muy fuerte aquí, ¿eh? Y si nos apoya Ítaca, muchísimo más. De hecho, me vendría del lujo que me apoyaran el asedio. O sea, ya no en la serie, sino en el, en el propio ataque. Pero bueno, tenemos aquí a nuestra sacerdotisa. Vale, vamos a hacer. Esto va a ser un grupo. Bueno, de hecho, vamos a hacer dos grupos. Vale, ellos deben salir. Vale, vamos a meter un ca... una de carros por aquí. La otra de carros aquí arriba, muy abiertos. Y luego aquí el grupo este. Vale, vamos a hacer grupos más o menos diferenciados vale este es un grupo de tres vale luego otro grupito de tres por aquí vale y luego otro grupo de cuatro aquí en la zona central bien cerrados acompañando a nuestro héroe aquí perfecto y el grupo 4 lo echamos vale Vale, y aquí nuestro otro grupito de carros por aquí, abiertos. Vale, vale, vale, vale. Uf, qué manera de colapsar más buena vamos a tener nosotros aquí, ¿eh? Ah, oh, bueno, las, las sirenas a lo mejor nos hacen un poquitín de daño. Vale, vale, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos. seguimos. Tenemos que llegar antes de que nos den ellos bastante calor, ¿eh? Vale, vale, vale, continuamos, continuamos, están atacando a tu héroe, vale, reducimos capacidad, hola, ¡Oh, no! ¿por qué? Oh, sangrados. vale, vale vale a ver si podemos sacar esto algo más potable porque si no si vamos a estar huyendo pero vale, vamos a ir enviando a la gente poquito a poquito, vale nada, no, vamos a pasar por encima o deberíamos pasar por encima además este flanqueo va a ser brutal Vale, estos aquí os podemos mandarlos por aquí. Vale, este, esta de carros. ¿Cómo va? Bueno, despacito. Me he equivocado, la verdad, ¿eh? Vale. Y tú aquí. Ray, venga, dale. Vale, vale, a por ellos. Vale, muy bien. Es que no, haber podido meter, meter a... recientemente aquí a los señores, está difícil. A estos los vamos a abandonar aquí, vamos a dejar solo un, una de espadas y la verdad me da igual, colapso en el centro y listo. Bueno, las sirenas tampoco debería suponerme demasiado. Venga, vamos a con los carros a campo abierto, genial Valiente basura de carga, pero bueno Vale, vale, vale, continuamos, continuamos las utilidades, eso es, eso es Vosotros aquí, vosotros aquí Vale, vamos a traernos de traer carros hacia acá, que está un poquito tocada Nada, perfecto, todo nuestro ¡Bum! Carga brutal por detrás Maravilloso Vale, pero bueno, esto es por el daño de las De las sirenas Vale Uopa No te puedo creer Por la aristía, tú venga una buena carga, han hecho huida a tus guerreros y nos los quitamos de encima. ¿Me aguantará este señor? Fu hombre, va fuerte, eh. Los guerreros se están reagrupando. Y que, la, que bueno, es que las sirenas voladoras. Si no tienes forma de responder, estás en la mierda, no lo siguiente. Bueno, esto está feo ya. Vete tú para allá. Vale. Po. Ha muerto el héroe, pero. ¿A qué, ¿A qué precio? A ver si podemos sacar otro. Venga, venga, venga, venga. Tumbarlo. O sea, a este señor lo tenemos que matar. Yo lo siento, pero no se nos puede escapar, ¿eh? Venga, pinchadlo, pinchadlo. Si le queda nada de vida ya. Un poco le pinchamos. No puede ser esto. Venga, vamos, vamos, vamos, vamos. Maravilloso. Enemigo. Venga, lo hemos conseguido. Tenemos bajas, pero ellos más. Importante. Siempre sí, es importante. Un el héroe, tú. Y la sirena, así que locura, tú. Al ser voladoras, nosotros no tenemos nada para contestar eso. Toma ahí. Dale, mi rey. Grande, peo. Que se ha el poco pero bueno. Tesoros. Eh, vale, otra posición de bajas. Uh, ¿En serio no me vas a atacar? Eh. A Castos. O sea, héroe estándar 1. Es que tengo que rusearle. No tengo otra forma, eh. tiene que ser. A por el héroe. Porque me va a cribillar con las sirenas. Venga. Vamos para adelante. De hecho, vamos a poner... Ahí, a muerte, a por cuatro. Vale, grupo uno, grupo dos. Vale, no tengo que coger... Nada de... Eh... Pues sí, literalmente de hierba. Vale, vamos a hacer... Igual que antes, tres grupos. Y más o menos nos repartimos, ¿vale? El enemigo está recibiendo refuerzos. Vale, con este iremos por aquí. Con este carro. Aquí que nos vamos a plantar, si puede ser. Perfecto. Vale, ir cogiendo un poquito de ángulo. Y luego 3, 4 y 5. Podemos ir más para adelante. Vale, perfecto rollo aquí en este costado. Este es el punto que queremos. Qué asco, duras sirenas. Vale, vamos a darle calor porque nos van a echar encima. Vale, vuestras tres aquí. El grupo 3 a por este héroe. Y el grupo de tus 5. Directamente, pues para allá. Sí, sin pensarlo mucho. Nosotros nos tiramos y ya. Es que como tampoco podemos hacer nada... El enemigo ha detectado tus unidades ocultas. O el carro huyendo, tú. Vale, vamos a pasar con el señor aquella allá. Ah, Esto sí enloquecido. Vale. ¿Quién y por qué? Eh, rey, dale. Digo, bueno. No vamos a conseguirlo. Vale, vamos a cogernos unos cuantos de por aquí. Que vayan directamente por este. Porque refuerzos nos hacen falta. De hecho, vamos a derivar otra para allá. Vale, que hagan una buena carga. Y nice, estos no se pueden mover porque están enloquecidos. Ya, no tiene más. Ahora. Muchas. Oh, bueno, él ha sufrido un montón, ¿no? Pero muchas bajas nosotros también, eh. Sí. Hecho huir a tus guerreros. ¿Cómo que han hecho huir a nuestros guerreros tú? Venga, ya. Oh, Venga, maravilloso. Los cargamos al otro ahora. Vale, podemos. Nada, nada, nos lo cargamos. Perfecto. Venga, proceded, aniquiladlos. Nada, y las sirenas es eso, no las podemos tocar. Dios, qué agobio, tú Y nos va a pasar lo mismo, ¿eh? Cuando vayamos a hacer el asedio, vamos a ir con este ejército tal cual ¿Ves? O sea, y nos Sigue indicando que podemos luchar contra nadie Pues absurdo, estamos esperando a las sirenas y ya está Feo me parece, pero bueno Hemos perdido las dos de carros, puede ser Puede ser Bueno a ver si podemos, por lo menos. Ojo, dale. Dale. Nah, y literal, han perdido todo el ejército. Ahora es entrar y, y asediar. Venga, moral. La vamos a necesitar. que pues único. Tú que. Uy, estás como super al norte, ¿no? 61 de oro Vale, te voy a hacer trueque único, pero Me das 900 Y yo te doy 100 de piedra Hacer que funcione 23 Me quedo sin piedra, eh Venga, va, te la acepto Epírotas, Dorios. Vayan pasando facciones que tenemos una isla que conquistar. Oh, buh. Vale, sí, esto era lo que ya predecíamos. Nos retiramos. Está bien. Al fin y al cabo, pico y pala, pico y pala con nuestro espía. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Dios, qué rango es este! Equipamiento de Festo, armadura y ataque cuerpo a cuerpo, wow, vale, ostras, eso es nuevo, eh, vale, ok, nos defendemos, tenemos, los jabalineros nos tienen que hacer todo el trabajo, lo que más me va a joder, sin duda, creo que van a ser los carros, pero por el contrario, a ver, sí, librando batalla... O sea, haciendo autorresolución nos pasan por encima. Librando batalla podremos contestar. No está tan mal, ¿eh? O sea... O sea, nosotros tenemos los garrotes que en un principio deberían ser más fuertes que sus... Que sus lanceros. Tenemos bastante penetración de armadura con, gracias a estos. Pero ellos tienen... Pues que no... No... no. Todo mal. Vale, voy a ir a este lado. Creo que me van a dar igual los lanceros. Y me voy a ir al otro lado. Ah, bueno, no, no, no. Espérate. Meto esto aquí. Vale. No, es que esto es una vuelta muy tocha. Vale, estos dos aquí detrás. Justo. Vale, no, estos tres aquí detrás. Y el héroe aquí. Y salimos todos. Hasta que se pueda, exacto. Y es nuestro señor aquí, el grupo 1 de cara, el grupo 2... A ver si podemos pasar por aquí hacia el, el lancero, ha pero estos... Tus unidades bueno, conforme podamos... saco. De hecho, del grupo 3 vamos a quitar el modo escaramuza, exacto. Oh. Venga, disparamos aquí Perfecto Podemos, podemos, podemos podemos Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien esto Vale, las espadas aquí Los garrotes estos aquí Vale, perfecto Nos huyen, nos vienen por detrás No Perfecto. Vale, nuestro señor vamos a tener que aguantarle un poquito porque si no le metemos aristía pronto vamos a sufrirlo, ¿eh? Vale, aquí estos que acaben rápido, por favor, a ver si podemos chocar aquí, bien. Bueno, aunque estemos sin munición les podemos hinchar fácilmente, ¿vale? vale Vale, vale, vale, Aristía pronto, por favor. Oh. Bo, a lo mejor no podemos activar Aristía. Para la cámara, tú. Vale. Vale, vale, vale, vale. Vale, ok, con los carros por lo menos se ha movido hacia allá y ya está. Vale, las espadas, ¿qué tal? Estos no han muerto ya. Por favor, vale. Eh, vale, colapsamos aquí detrás Vale, colapsamos aquí Perfecto, este sandwich es brutal Nah, aniquilados Maravilloso Vale Vale, nuestra gente cuerpo a cuerpo por aquí Vale, vamos a enviar ya esta gente para allá Vamos a enviar ya a los héroes para adentro. Sí, bueno, si tienen que volver, que, ve, que vuelvan. Uf, tenemos que dejar los garrotes por aquí. Eh. Bueno, vamos a entrar aquí, limpiamos esto y luego ya nos tiramos a por aquello. Vale. Vamos entrando porque... Bueno, si no, vamos a tener problemas. Eh, efectivamente ahí están los problemas los garrotes no han llegado aún venga hombre vale esas buenas mazas por detrás vale con estas pasas vamos a ir por aquí con estos garrotes nos vamos a traer por aquí también de vuelta a la base eh, vale vamos a desviar estos garrotes por aquí que son más rápidos vale Vale, bueno, es un comienzo. Vale, vamos a traernos esto para allá. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Seguimos. Aquí nos colocamos. Vale, ¿a quién más nos tenemos que traer para allá? Uf, estos están girando sobre nosotros, eh. Malo. Vale, vamos a ir metiendo un poquito de fuego aquí. cara qué puñetas vale con bueno, el fuego un poquito de lado ni tan mal y estos deberían ser capaces de ganar 1-1 ¿eh? vale ok, este grupo cómo va Uf, miedo me da el carro tú vale has perdido un punto de victoria sí sí somos conscientes somos conscientes parece vale, este de garroter lo recuperamos lo vamos a lanzar ya hacia aquí directamente ¿eh? sin preguntar ni nada vale Venga, valiente. Mm. Es que si no pasamos por encima... Esto está súper mal, tú. Venga. ¿Dónde están los garrotes? O sea, os estáis pegando ahí cuerpo a cuerpo, vale. Este señor no tiene rabia, ni ira, ni nada. Oh, por favor. Literalmente, pásate ellos. Tus guerreros empiezan a titubear. Bueno, porque no he estado apartando el combate. Uh, vale, ahora. Todos, hacia, hacia acá. Eh, ¿Pero nos estamos disparando? Ah, porque nos hemos quedado sin munición tú. Tu fortaleza va a caer. ¿Cuál cuerpo, cuerpo te vas a pegar con los carros, hijo? Venga, dale. han hecho huir a tus guerreros. Nuestro héroe huye, estos están llegando. Venga, pasad. No, no, no, no, Nos van a hacer huir Buah. Has perdido una unidad. no, lo hemos hecho mal. Se... Cuidado, estás perdiendo terreno Ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta No, y ahora me va a bloquear el combate Me va a trabar aquí Y no voy a llegar a defender el punto Falló Nos ha salido mal dividir Porque hemos ido a por el ejército que no tocaba Literalmente, ¿eh? Hemos ido a por el de... A, a por el pesado Porque era el ejército pesado Y nos hemos equivocado Pues esto es en nuestra casa. Pues ahora lo recuperaremos. Vale. Encima me asedias y ya. Eh, te vas a salir caro, el chato. Los feacios. A ver, ¿a quién vamos a reclutar aquí? Anfimaco, menos dos de moral. Fea, me parece eso. Defensor veterano, no. Cretón. Hombre Arquero no está mal ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué tenía Cretón? Provincia propia Con juegos organizados Con el respeto de Zeus Mata o captura A cautivos Pues siempre y Ya está, ¿no? Vale, pues nada Vamos a Recogemos a Cretón Porque este Teniendo menos dos Pues como que no me No me mola Vale, Polidoros espía herido. Cuidado, eh. Juramento de lealtad, coste de las acciones de los agentes. Nivel de culto perdido Esto no puede ser, eh. Vale, reveredad, éxito. Epidauro. Eh, vale, feo está esto. Uh, se han metido mis vasallos, se han metido aquí. Pues revelar transgresión para ti Venga, a tu casa chata Me lo cuentas el próximo día Vale, hoy tía... No Aquí era donde teníamos el asedio interesante ahora Buah, pero se ha sumado este ejército Que no sé cómo va a ponerme las cosas Vale, ok, ahora lo vemos eso ¿Qué nos interesa también Aquí Vamos a llevar a este señor para allá, como ya dijimos. Vale, primero a Stinfalo Sí, y por lo menos avanzamos un poquillo. Y ahora nos lo vamos a llevar un poquito más para allá. Éxito, vale. Y por lo menos. Ah, bueno, no, no podemos hacer nada más. Vale. No vamos a poder desbartar la región. Vale. Este ejército, por la piedra, nos lo vamos a pasar. ¿Qué es eso de venir a sediarme a mi casa? Autoresolver, sí Venga. Y te lo piensas Eso es. a la, la próxima A la próxima vuelves Venga Tesoro Hombre, tesoro nos da bronce Me ¿eh? voy a quedar esto, aunque sea muy poco Me lo quedo uh, Vale Y volvemos a casino Perfecto Aquí, aquí, claro, aquí hay que mejorar la condición. Reparamos esto. 756. Vale, teníamos aquí para construir, si no me equivoco, lo de Artemisa. o oh, le quedan dos puntos. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. O sea, dos puntos, dos turnos. Ah, pues pensaba que teníamos eso por construir. Vale, ok. Continuamos. ¿Qué más vamos a meter por aquí? Coste de construcción, rango de reclutamiento de los héroes, aristías. Morar de las unidades Reclutamiento Construcción de edificios militares Uf, Es que son Son mejoras muy interesantes Todas eh. Reclutamiento de la infantería pesada Yo A lo mejor nos renta ir por aquí Para empezar a reclutar ya pesadas A ver si podemos Vale, vamos a meterla y vamos a ir a buscar ya Infantería pesada para tener ahí... Poder Vale, este espía lo vamos a llevar a, hacia el norte Bueno, era su cometido Al fin y al cabo, vale Vale, llegamos Vale, vamos a meter una guarnición Ah, ¿no podemos? Vale, venga, espanto sobre el ejército. Éxito, perfecto. Vale, ahora sí. Movimiento. Uy, hijo. Vale, pues no podemos. Uh, vale, o sea, tiene esta ciudad va a ser bastante interesante de conseguir. ¿eh? Vale, veremos si podemos o no. Vale, ¿qué nos queda aquí? Aquí es que no podemos enseñar ahora que se ha metido esta gente. Vamos a apoyar en el asedio, pero... A ver si podemos o no. Vale, vamos a mejorar esto. Munición de proyectiles, manera por turno. Vale, perfecto. Vale, así que vamos ahora a asediar esto y arrancar... Oh, ¡Ay, no, no, no! Los dioses, ¿dónde están los dioses? Voluntad divina, Ares, Plegaria, no, Hecatombe, Mil. Eh, sí. Vale. Está bien porque Afrodita va subiendo solo. Y al fin y al cabo pues nos va a dar un poquito de crecimiento. Ah, bueno, no, es la plegaria. Bueno. Vale, ni tan mal. Iremos subiendo solo. Ataque cuerpo a cuerpo. Es que solo por tener el culto es una pasada. Tenemos un montón de daño con hacha y espada. Y ya la celebración pues, es una locura. Pero... Por eso si se asustan las unidades enemigas en combate Uf, Hay que subir esto al, al máximo Pero ya Perdida de favor por turno 10 Nah, estamos genial Vale Nivel de culto ganado con Ares Perfecto ¿Qué notifique que tenemos por construir? Ah, bueno, esto 600 y 360 Bueno, es que para lo que nos cuesta Lo metemos y ya está Vale Vale, vale, vale vale. Pues simulamos turno mm. Bueno, vale, ok. Se nos ha pasado. Seguimos asediando ahí en el norte. Ahora, en este próximo turno, vemos cómo está el, el asedio y si hace falta lo ejecutamos. Y si no, pues no. Veremos. Veremos, veremos. A ver, es que quiero ver cómo se queda todo. Ahora, después de esta simulación. Pues que de, a París de Troya lo pasamos por encima. Ahora vienen las Amazonas, que seguramente por poder militar. Mmm, bueno, así a la par está, ¿eh? Ilion el agua, Phyllis. Eh. Mira. Me da a mí que no, porque te voy a asediar ya de ya. Contraoferta. Ah, vale, trato de paz y encima te confedero. No, pues entonces no hay Solución posible Dios Además, Tiene armas mejoradas Esto ah, esto es la guarnición tú Y salimos así, así ¿eh? Qué fuerte Que la comparación sea esta Vale eh, Ah, bueno, entiendo por el poder de Ares Vale, pues Así se nos va a quedar Sale victoria nuestra Victoria Academia Sí, pero si hacemos esto no No aceleramos después. Vale, ok. Bueno, veremos cómo está la cosa. Dejamos esto para el próximo capítulo de nuestra aventura de Troya. Y lo dicho, lo de siempre. Espero que os haya gustado, que estéis disfrutando de la serie de los capítulos. Y recordad, tenéis las redes de la taberna aquí en la descripción. Así que ir a consultarlas, que creamos contenido en Twitter, en Twitch, más o menos. Y. Y ya está, aquí, aquí en YouTube, obviamente